Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, a ver, déjenme ver si estoy en vivo. Hola, chicas, ¿cómo están? Acá voy a, a poner mi proyectito, creo que sí se ve, ahí está. A ver, permítame un ratito, voy a ver si estoy en vivo. Confírmame, Palo, por favor. Ya. Acá tengo mi ayudanta, que es mi hijita Paloma. Voy a conectarme un ratitito para ver cómo está. ¡Hola, hola! Ahí las veo. ¿Cómo están, chicas? Yo soy Karina Fiorella, de Lima, Perú. Estoy feliz de que me hayan invitado nuevamente a Mega Manualidades. Eh, voy a hacer un proyectito que me encanta. Eh, la mayoría sabe que trabajo con mis eh, sellos y troqueles de Helfer. Lo ven ahí atrás. En mi, en mi puertita ven un montón de sellos y troqueles. Bueno, con eso voy a trabajar, con los sellos y troqueles de Helper. Eh, estoy muy agradecida por eh, la invitación de Lali. Lali está conmigo, me encantó su mini álbum. Eh, muchas gracias a Vidalina de Lápiz de Papel por haberme invitado también y seguir confiando en mi trabajo. Eh, estamos un poquito adelantados con el horario, les contamos porque nuestra querida Nadia, de, ahí voy a sacarme un ratito el audífono, nuestra querida Nadia de eh, la gatita no pudo, no pudo participar con nosotras y por eso es que la estamos ayudando, la eh, eh, Lali ha agarrado media horita y yo estoy agarrando media horita de, de su proyecto. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Ahí está. Eh, les cuento que es, eh, la mayoría creía cuando he estado mostrando que era eh, una bola navideña, pero no en realidad es una lamparita. ¿La ven? Es una lamparita y está decorada con eh, papeles eh, de daika. Ya les voy a enseñar los papeles. Las flores son de, de, de Helford, las flores navideñas. Ahorita les enseño, ¿ya? Eh, lo que les voy a pedir es que comiencen a compartir. Eh, las chicas que estén dentro de mi grupo eh, de Scrapiendo y Compartiendo con Miss Cari y tanto del oficial... Van a, a compartir, etiquetar cinco chicas y van a entrar al sorteo de justamente la lamparita que está aquí, ¿ya? Es una lámpara, van a poderla poner en un centro de mesa. Tiene luz, tiene dos luces en realidad. Tiene la luz eh, de adentro, que ahora les voy a enseñar, y también la luz, unas luces aparte, Diana, ¿ya? A ver, eh, ya me voy a ir a, hacia la otra cámara, ¿ya? ¿Cómo están? Las voy saludando, compartan para que puedan eh, estar dentro del sorteito, ¿ya? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Bogotá. Desde Bogotá, gracias. Muy bien, ya estamos por aquí. A ver, me dicen si están viéndolo todo. Les voy a mostrar eh, las cositas que, con las que vamos a trabajar, ¿ya? Hola, hola, hola, hola, buenas tardes, hola. Sí, compartan, tienen que pertenecer a, al grupo de Scrapeando y Compartiendo con mis Cari, al oficial. Ahí, ahí está Vilmita, Vilmita, mi fiel asistenta. Ella es la que este, va a compartir. Igual por ahí debe estar este Cari, ¿ya? Hola, hola. Entonces, eh, como les digo, si ustedes comparten y pertenecen al grupo. Van a poder ganarse esta lamparita hermosa. A ver, mírenla. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Ya, ahí lo ven. Desde Brasil y Ecuador. Gracias por los saludos, chicas. Ahí está. A ver. Quiero prender ahorita la luz, pero ya no veo dónde está la luz. Ahorita vamos a buscar cómo prende. Ya, al final lo vamos a hacer. ¿Ok, chicas? Muy bien, hola, saludos desde Ecuador, hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, les cuento que yo soy una apasionada por la, los toqueles y los sellos de Helfer. Etiquetas personas. Así, así es, y tienen que estar dentro de la página oficial de Scrapiendo y Compartiendo con mis caras, ¿ya? Eso sí, hola, hola Vidalina, ¿cómo están? Ahí está, este Vilmita está poniendo la, la página, además aquí en este lado de arribita mío está mi logo, por ahí me pueden encontrar en mi academia de scrap, ahí dictamos aulas virtuales todos los meses, ya chicas, mucho gusto. A compartir entonces para que entren al sorteo el sorteo es de mi página dentro de mi página así que no no solamente no es por aquí sino por mi página ya y entran y ganan eh, dependiendo del sorteo ganan su la lamparita que voy a hacer ya saludos saludos a todos muy bien estos son los sellos y troqueles que los vende la señora vidalina son las famosas poncetias eh, son de helfert como ven Vienen diferente en diferente empaque. En un lado vienen los sellos, como ven, los sellitos bien gruesitos. Y en otro lado vienen los troqueles, ¿no? Eh, vienen tres diferentes, perdón, sí, tres diferentes modelos de troqueles y también de hojitas, ¿ya? Realmente son hermosas, a mí me encantan. Así que disfruten, disfruten de la clase que en este momento vamos a hacer, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es este detalle de aquí. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Porque eh, le he hecho el, el Glossy Accent. Y esto demora un poquito, ¿ya? Antes de hacer las flores, voy a trabajar con eso, ¿ya? Miren aquí con qué eh, eh, papel estoy trabajando. Pues estoy trabajando con la colección de Daika. Miren, he cortado hasta la tapa. Yo no... Eh, yo no pierdo nada, he cortado hasta la tapa, ¿sí? Ahí la ven, la he cortado. Y esa es esta parte de aquí, esto venía así, esto venía acá, ¿ya? Junto con estas guirnalditas que ven acá, ¿sí? Entonces yo le saco el jugo a todo, hasta a la tapa. Me encanta Daika, es hermoso. Entonces eh, lo que voy a hacer es trabajar unos muñequitos que están aquí adentro. ¿Ya? Antes de trabajar las flores, ¿ya? Unos muñequitos que están adentro que ustedes pueden trabajar y son lindos con este de acá. Estos son los muñequitos que están adentro de la lamparita, como ven. ¡Hola, hola! Desde España. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Miren, chicas. A ver, les voy a enseñar el proyectito. Voy a sacarle el moño porque el moño es el que me está estorbando por acá. Ahí no sé si los ven. Lo ven adentro los muñequitos. Están como en capas. Los ven. Eh, son muy fáciles de usar o de trabajar. Ya, miren. Vamos a empezar. Voy a cortar por aquí. Ya. Viene hasta por su en pasos, ¿no? Uno, dos, uno, dos, tres y cuatro para que tú puedas hacer los pasos. Ya, este proyectito también va a ser un proyecto que voy a dictar, eh, pero no ahorita, chicas, es un proyecto que voy a dictar ya casi a fin de año, ahora porque la señora Vidalina me pidió hacer algo de Navidad, pero en realidad yo lo voy a hacer ya más pegado a la Navidad, este proyecto, no sé mis otras compañeras, pero yo sí, así que estén atentas a la página, si lo quieren hacer, yo voy a vender kits, ¿ya?, Ah, hermosa colección? Sí, realmente es una, una hermosa colección. ¿Ven ¿eh? los muñequitos? Es posible que no sea eh, la misma colección. Tengo que buscar, ya entenderán que hay que buscar. Miren, eh, en este caso yo voy a usar, yo voy a hacer esto, ¿ya? Voy a usar la, el 1, voy a usar el 2 también, ¿ya? Con esta tijera que para mí es una maravilla. Voy a usar el 1, voy a usar el 2. Voy a cortar por aquí, ¿ya? De verdad, es una preciosura esta colección. Vamos a empezar porque realmente el tiempo nunca nos da, nunca nos da y después estamos corriendo. Así que tengo por aquí a mi ayudante estrella, mi hijita. Ella me va a ayudar a leerles un poquito. Lista de materiales, yo no tengo... Ay, en Ecuador, no sé, chicas, en Ecuador, eh, los kits, no. Recuerden que nosotros somos de Perú y yo voy a vender los kits aquí en Perú. No, no van a ser, eh, no vamos a poder vender para afuera, ¿ya? Pero sí para aquí, para dentro de Perú, sí se va a poder eh, comprar los kits, ¿ya? Pero eh, la que no, como hay muchas que no pueden y que son, aquí es una convención internacional, hay mucha gente... de. Que no, que no va a poder tener la, eh, adquirir los kits. Entonces van a poder ver cómo lo armo y seguramente van a encontrar una colección linda, ya sea como la de. Eh, como esta, o ya sea como. ya sea otra colección, y poder decorar cualquier lamparita que ustedes encuentren. Ustedes saben que ahora en estas tiendas de decoración encuentran cualquier tipo de lamparita para decorar. Y simplemente la decoran. Hola, ¿cómo están? Desde el Salvador y desde Piura. Hola, desde Piura, qué lindo. ¿Cómo están, chicas? Bendiciones a todas. Muchas gracias. Ayúdenme compartiendo. Es la, la mejor forma que pueden ayudar a las profesoras que les están dando eh, un proyectito, compartir. ¿Ya? Si ustedes compartan, nos ayudan un montón. Miren, este, esta hoja es especialmente para hacer este tipo de trabajo, ¿lo ven? Para ir poniendo por capas, que tanto nos gustan las escraperas hacer esto. A ver, voy a bajar un poquito la cámara de repente para que lo vean un poquito más cerca. Ahí está. ¿Ya? Miren qué bonito queda. En este caso yo solamente voy a usar eh, tres. ¿Ya? Voy a usar esta, la primera, esta segunda y esta de aquí donde están los niñitos. ¿Ya? A ver. Ay, de nada, chicas. Bueno, ya no voy a cortar para no perder tiempo. Ustedes saben que aquí el tiempo es como la televisión. El tiempo es oro. Ya están mis muñequitos cortaditos. Ahí están. Ahí los pueden ver. Y no sé si se dan cuenta. No sé si se dan cuenta. Voy a acercar un poquito. Tiene un brillito que no tiene este de aquí. A ver, ¿lo ven? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas. Compartan, por favor, nos ayuda un montón, ¿ya? Si ¿Sí se dan cuenta de un brillito especial que tiene. Ahí está. Ya estoy acercando un poquito más la cámara como para que lo vean. Ahí está. Entonces, ¿qué efecto le da esto? Le da el famoso gloss este de aquí, ¿ya? Vienen en dos presentaciones el gloss y viene el gloss el eh, grande y el pequeñito como lo ven acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, lo voy a hacer antes de las flores porque esto es lo que un poco demora, ¿ya? Entonces, aquí están todas las piecitas con las que voy a trabajar. Va preguntar, ¿cómo se llama esa colección? Esta colección se llama, es la de Daika. La de Daika de Navidad, aquí está. Uy, el nombre está acá, ¿no? Daika Navidad, chicas Daika, papel scrapbooking ¡Ah! Oh, este, ¡Feliz Navidad! Sí, este es, porque la tapa ¿Se acuerdan que la saqué? ¡Feliz Navidad! Se llama la colección Sí, el Glossy El Glossy tan hermoso Entonces, miren la diferencia Cuando no tiene Glossy Y cuando tiene Glossy, Díganme si no es una maravilla Una preciosidad, ¿no es cierto? Entonces, en este momento Vamos a agarrar una, Un papelito ¿De en cualquier tienda de scrap, ustedes encuentran ese gloss. Cualquier tienda de scrap. Ya, voy a agarrar mi hojita esta eh, cuando, cuando hacía mis, eh, mis tutoriales, mis proyectos aquí en mi casa. Ahí está, hasta mi logo. Ya, y vamos a ir echándole. Acá no le voy a echar porque esto, esto va a venir pegado así no es necesario. Las muñequitas sí ya están con el gloss. Ya, voy a echarle a esto de aquí. A ver... Vamos a echarle para que vean qué hermoso queda. A ver, de repente le puedo bajar un poquito más a la cámara. Yo tengo una cámara que me encanta. Me ayuda mucho a mis clases. A ver, este no tiene glossy todavía, ¿no? Miren. Es muy fácil y le da un acabado eh, de 3D y de brillo, de brillo que a mí me encanta precios. No sé si lo logran ver, pero ahí está. Ahí está. A ver, ¿me dices Palomita qué cosas están diciendo? Es vidrio, es vidrio. La lamparita, es una lamparita ya chicas, que tiene una vela eléctrica. Ahí está. A ver, por favor, para que lo vean. Para que vean qué precioso queda con el glossy. Le da un acabado de brillo. A ver, les enseño uno que no está con glossy. Ahí está. Precioso, ¿no? Ahí, ahí está. ¿Ya? Esto sí lo hago adelante porque tiene que secar. Normalmente tiene que sacar unas cuantas horas. ¿Ya? Pero a nosotros le vamos a adelantar el proceso. Con, ¿Con qué creen que voy a adelantar el proceso? A ver. Yo y mi, y mi forma de trabajar. No, esta, no, no se moja. Esta es la parte del cartón, de la tapa del cartón. ¿Se acuerdan que les dije del cartón? Pero también lo he hecho con la cartulina, con el papel, y queda muy bien. ¿Ya? Compartan, chicas, compartan, porque eso nos ayuda un montón. Este ya tiene Glossy, por ejemplo, miren. Y miren qué precioso Me queda. ¿cuánto tiempo debe Miren, normalmente tienen que dejarlo pasar Bastante tiempo, ¿no? Por eso es que yo he adelantado algunos pasos, ¿ya? Pero también pueden acelerar, acelerar el paso. Ay, tengo que prender un ratito. Voy a adelantar un, un ratito el paso, ¿ya? Ay, ay, ay, ay casi se me pega. Y con la secadora caliente, si se les queda alguna, alguna burbujita, la revientan con un alfiler. ¿Ya? Y miren qué hermoso queda. Sí, lo adelanto por el tiempo que nos dan. ¿Ya? Nos dan poquito tiempo en realidad. Sí, de un día para el otro sería mucho, mucho mejor. ¿Ya? Pero como les digo, puede hacerse, eh, yo he estado practicando aquí, miren, en otro pedacito de la cartulina y ahí está, miren qué bonito queda, ¿ya? Da un acabado totalmente diferente, voy, voy, voy, voy a subir ahora, sí. a ver, a ver, Ay, ¿ya? Le da un acabado diferente, hola, ¿cómo están? Ahí están las chicas, mis alumnas de la academia. Ahí las veo, ahí las veo. ¿Ya? Entonces, eh, queda muy bonito, así que les recomiendo usar este Glossy para sus proyectos. Vamos a dejar eh, que se seque un poquito más, ¿ya? Y, y luego eh, seguimos trabajando con esto. Lo voy a dejar a un ladito, ¿ya? Eh, otra cosita que vamos a hacer, voy a, voy a sacar, voy a sacar. Hay que tener cuidado porque si le ponen el dedito se malogra, ya, esto ya está sequito, ya no pasa nada, ya, bueno, otra cosita que vamos a ir adelantando es el, eh, la nievecita que va a ir aquí, ya, yo uso este de Adercol, el osito, ya, hola por favor, ¿cómo se llama lo que se está echando? Ese es el Glossy, chicas, ya, el famoso Glossy Accent. ¿Cómo se llama el producto donde vende? El producto donde venden, no entiendo qué significa el producto donde venden, qué cosa es lo que quieren saber. Miren, esto es eh, osito nieve, efecto nieve, es peruano, Adercol. Y vamos a echarlo, a ver, yo sigo bajando, vamos a echarlo aquí. Ya. Vamos a darle el efecto como de, vamos a darle un efecto bonito. Hola, buenas tardes, hay muchas de mis alumnas de la academia por aquí, así que participen, ingresen al, al grupo de, de Scrapeando y Compartiendo con mis Cari, hay que pedir acceso, ¿ya? Y ahí va a hacer el sorteito el día de mañana, ¿ya? Todas las que hayan compartido y todas las que hayan estado presentes, Van a entrar a, al... Ahí está. Lo que estoy haciendo es echarle un poquito de nievecita. O falsa nieve, que le dicen. Ya. Ahí está. Vamos adelantando esto porque esto es lo que demora un poquito en secar, ¿no? Pregúntale otra vez, ¿el gloss no se viene? En cualquier tienda de manualidad, de scrap, de scrap específicamente porque es de la marca Ranger. Ahí la voy a poner. ¿el Glossy también se puede usar para hacer gotas de agua? Así es, por supuesto que sí, claro que sí. Uy, se puede tiene un millón de usos tiene el Glossy. Es precioso, a mí me encanta usarlo. Solamente que sí tiene su, su tiempo de secado, ¿no? Yo ahorita le quiero adelantar el tiempo de secado, pero en realidad no debería ser así. ¿No? Pero yo quería hacerlo con ustedes. Entonces, por eso es que, ahí está, vamos echando, como se dice, el, la nieve. Y hermosos, delicado trabajo. ¿Qué Gracias, chicas. Compartan, por favor. Nos ayuda muchísimo compartir la transmisión. Así llegamos a todos. ¿Ya? Pregunta, ¿con qué producto hacen la nieve? Se llama osito, ahí está, ¿ya? Osito de Adercol, Con ese producto hago la nieve. Muy bien, ya está. Vamos a ayudarlo a secar un poquito, como les digo, estoy exigiendo el trabajo, pero si ustedes lo pueden hacer y dejarlo eh, secar, sería maravilloso, ¿no? Ya, este es un efecto que le estoy dando de nieve. Hola, hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están, chicas? Discúlpenme si no las puedo leer directamente porque si es que las leo directamente no me da el tiempo para terminar el proyecto. Un proyecto como este pues es unas cuatro o cinco horas, ¿cierto? Y ese es el problema que a veces tenemos que no nos da el tiempo, pero vamos a tratar eh, de acomodar nuestro tiempo. Miren. Aquí está la segunda pieza, ¿se acuerdan? Y yo lo que quiero hacer, para esto, esta pieza va a ir, ahorita les voy a enseñar en la parte de la vela, ¿no? De la velita. Entonces yo lo levanto un poquito porque este va a ir así, un poquito levantadito. Pegado aquí y pegado aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a pegarlo. puedo poner también este 3D para que esté levantadito. Vamos a poner estos, este 3D. No sé mi, página? mi página se llama Mi Academia de Scrap. Todos los meses dictamos aulas virtuales. Según la temática, este mes es eh, bodas, ¿ya? Pero todos los meses tenemos diferente temática. Aquí arriba, en donde estoy transmitiendo, ahí pueden encontrar mi página. Se llama Mi Academia de Scrap by Miss Cari. Pero en donde voy a hacer el sorteo, chicas, es en mi página de, eh, del oficial. ¿Pregunta, es una secadora de cabello? No, no es una secadora de cabello, como a veces piensan, ¿no? Que es una secadora de cabello. No, esto es una secadora de calor, una pistola de calor. Ahí está. Estoy levantando un poquito, ¿ya? Porque ¿Qué? esa es la idea, levantarlo un poquito. Y luego vamos a poner ya las, los muñequitos que están eh, con su... Los muñequitos que ya están eh, con el gloss, ¿ya? También un poquito levantadito. Sí, creo que puedo preguntarme dónde consiguió la lamparita? ¿Cuál lamparita? ¡Ah, la lamparita! Sí, claro, en, este, en Galdías. Voy a vender también los kits chicas, ¿ya? Y, y como les digo... Aquí pueden, pueden ir y buscar en, en cualquier tienda en donde vendan manualidad eh, eh, cositas para decorar y van a encontrar este tipo hasta en Won, en Saga, en donde está eh, la parte de decoración, ahí van a encontrar. ¿Ya? O sea, no es complicado encontrar las lámparas. Ay, qué bueno. Saludos. Hola, buenas tardes. Pero felicitaciones y bendiciones. Gracias, chicas. Bendiciones también para ustedes. Yo estoy levantando un poquito, haciendo un segundo, un tercer 3D, ¿cierto? Ahí. Ya. La super lindo. <ríe> Gracias. Ahí está, miren. Ya. Tiene un efecto 3D muy bonito, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia aquí en esta lamparita? Os voy a subir para que puedan ver. Disculpen, disculpen. Ahí, ya. Ahí está. Diferencia que todavía no voy a hacer las flores. La diferencia, un ratito, un ratito. La diferencia de aquí de la lamparita de aquí y el trabajito que estoy haciendo es eh, desentornillando todo, porque lo he tenido que desentornillar para poder sacar la... para poder sacar el vidrio ya, no sé si lo ven ahí, ahí está, el vidrio, que es un vidrio, lo he tenido que sacar para poder colocar eh, los muñequitos de aquí, ya. Como les digo, esta es una lamparita que viene eh, especial, viene con su vidrio y viene con su vela para prender, también pueden colocarle este, eh, pilas, ¿no? Ya, entonces este va a venir aquí adentro. Y lo vamos a pegar. Ya, ahora sí. ¿Qué me decías, Palomita? Dice, um, envía en provincias. Eh, sí, sí. Estén atentas a la página, porque ahí es en donde voy a publicar. ¿Ya? No lo voy a hacer ahorita, chicas, ¿ya? Todavía no. Este lo voy a pegar más. Este proyecto lo voy a pegar más hacia, el, hacia Navidad. Hacia la fecha de Navidad, por si acaso. ¿Ya? Ahí está, lo vamos colocando con silicona normal. También preguntan, ¿en Colombia dónde se consigue? Chicas, yo no puedo decirles en otros países dónde conseguir. Lo que yo les puedo decir es que en cualquier tienda en donde venden eh, artículos de decoración podrían conseguir una lamparita como esta. Si no es igual a esta, eh, una parecida, ¿no es cierto? Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy transmitiendo desde Lima, Perú. Soy Karina Fiorella de mi Academia de Scrap. ¿Cómo están? ¿Cómo está? vez, ¿dónde conseguiste el Ah, Pues en cualquier lugar en donde ustedes se van directo a donde a decoración de, de, de casa, de sala, y van a encontrar las lamparitas. ¿Ya? Pueden decorar cualquier lamparita, chicas. Hasta en Saga, en Wong. En Galdías, estas las he encontrado en Galdías, ¿ya? Entonces no se compliquen. Ahí está. Miren qué bonita quedó. ¿Ya? Bueno, ya está puesto. Ya la dejamos ahí. Como les digo, he tenido que sacarle todo. Porque acá tiene unos tornillitos. Entonces he tenido que sacar para poder colocarlo aquí adentro. Y ahora sí vamos a trabajar las flores. ¿Ya? No, no las vendo, pero como les digo, ustedes pueden conseguir esas lamparitas sin ningún problema, ¿ya? Bien, ahora sí, las flores, las flores, eso es lo que nos llama más las flores. Aquí están las florcitas, voy a, a darle la vuelta para que quede en blanco esto, ¿ya? Vamos a, a pintar, ¿sí? Vamos a pintar la mayor cantidad de flores que podamos. Vamos a pintar la mayor cantidad de flores y hojas, ¿ya? Estas primero se sellan y luego se troquelan, siempre. Primero se sella y luego se troquela. Como les digo, si no llegara a terminar, lo terminamos por la página sin problema, ¿ya? Como es, es, eh, es muy importante que sepan eso, que este tipo de trabajo, sobre todo las flores, me demoran un montón. ¿Ya? Yo tengo mis flores así, ya troqueladas, selladas, todo solamente para ya sacar y, y comenzar a pintar. Me encanta pintarlas. Bien, ahora sí, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con eh, las tintas archival o archival que le dicen. Yo voy a trabajar con el vermilion, también están selladas con el vermilion. Voy a trabajar con el leaf green. ¿Ya? Vayan apuntando ahí. Cuando yo mande kit, ustedes ya tienen que tener estas tintas. Con el fair green, son diferentes colores de verde, importantísimo. Con el sunflower, ahí está el sunflower. Ahí está Karina Williamson también eh, poniendo eh, nuestro, nuestra página, ¿ya? Tiger Lily. ¿Haces delivery de los materiales que estás uh -huh. para, el kit, para el kit, sí. Para el kit yo voy a hacer eh, el delivery. Para el kit, pero yo no vendo material, ¿ya, chicas? La que vende es la señora Vidalina. La señora Vidalina es la que vende los materiales. Bien, vamos a empezar a pintar. Voy a pintar todas las hojitas. Ustedes me van a ver pintar un poquito rápido. Ustedes sí se van a dar su tiempo. Voy a pintar primero con el amarillito. Todo lo... El, el medio. Así. Estos son unos... Eh, unos acrílicos especiales de Helfer, pero ustedes pueden usar esos deditos que ahora se usan mucho los deditos. El precio del kit todavía no lo tengo, chicas. Lo que pasa es que tengo que averiguar si es que van a poder eh, conseguirme las lamparitas, ¿no? Si no es este modelo de lamparita, la será otro modelito. En, eh, en papeles igual, si no hay los papeles, si no los llegara a conseguir será otro papel, pero bajo lo mismo, ¿no? Con las mismas flores. Uh -huh. Bueno, el año pasado hice algo parecido. El año pasado hice un, una lámpara parecida y yo les puedo decir el precio y eso es lo que creo que va a más o menos salir, va a salir 120 soles. ¿Ya? Eso es lo que cuesta este proyectito. Solamente que sí tengo que buscar... Eh, que me lo, A ver, miren, yo estoy pintando primero todo lo de en medio. ¿Ya? Paloma, ábrenme la, la ventana, por favor. Que la puerta. Me da un poco de calor porque se prendió aquí mi... Mis luces se prendieron. Estoy pintando el medio, ¿lo ven? Estoy pintando primero el medio. Sí, eh, como les digo, el año pasado hice una parecida y ese fue el costo, así que yo me imagino que debe ser el, el mismo. Ya, solamente esperen eh, a la publicación de la página en Scrapeando y Compartiendo con Miss Cari o en el oficial Scrapeando y Compartiendo oficial de Miss Cari. Eh, en la academia, para todo lo que son aulas virtuales, dictamos todos los, lu los martes y jueves. Miren, yo pinto rapidito. Hola, gracias, chicas. Gracias a la señora Vidalina por animarme a hacer un proyecto ahora en septiembre de Navidad. Normalmente no hago eso, pero la señora Vidalina acá haría un proyectito de Navidad ahora en septiembre, ya. Y por eso es que armamos el proyecto, pero como les digo, la venta de kits imposible que sea ahora, ya. Yo lo voy a pegar más para la fecha de Navidad. Ya está, miren, pinté todo amarillito en el medio, ¿sí? Luego, Me una pregunta. yo pinto con el Normal, es normal. Hasta esto se destrozan, chicas, ¿eh? No, no estén, que no les llame la atención. Es normal. Es normal que se, que se destrocen. ¿Ya? Ahora miren, voy a descargar un poquito aquí. Voy a bajar, ahora sí voy a bajar la cámara. Voy a descargar y voy a pintar. ¿Ya? De adentro hacia afuera. Dejando un poquito de espacio blanco. Descargo. Y pintamos. me quedó precioso, hice dos para terraza. Sí, ya ven, ya hay chicas que ya han trabajado conmigo el año pasado. A mí me encanta hacer este tipo de lámparas porque eh, les queda bonito para las terrazas, ¿no? Hasta la pueden colgar. Ahorita les voy a enseñar la caja. Y en la caja, Palomita, tráeme la caja de... Aquí acostadito está. Palomita es mi hija, me está ayudando. Ahí están viendo cómo estoy trabajando, cómo estoy pintando. Sí. Miren qué bonitas quedan. Las pueden colgar. Ahí, ahí, ahí. Hay en negro, hay en plateado, hay en blanco. Miren, son una belleza. ¿No? Para su terraza. Es una belleza. ¿Ya? Son chinitas. Bueno, seguimos pintando. Como les digo, esto es lo que demora. Demora mucho... Eh, Pintar las flores, pero poquito a poquito vamos avanzando sin prisa porque para mí esto es un relajo y cuando me ponen hora es donde me estreso. <ríe> cuando me ponen hora es donde me estreso. A ver, a ver, acá ya están estas pintaditas. Voy avanzando. Ahora sí me pueden hacer cualquier consultita. Aquí estoy. Ya. Estas las conseguí en Galdías, chicas. Pero como les digo, he visto lámparas lindas en, en WON, en, en Saga. Ustedes váyanse hasta el lugar de decoración y van a encontrar una belleza. ¿Ya? No necesariamente así como la que tengo yo ahorita, ¿no? Puede ser circular, redondita. Hola, hola, ¿cómo están? Ustedes me van a ver pintar rapidito porque en, este, en realidad ya esto ya cuántos años lo estoy lo hago a mí me encanta es súper relajante dónde las conseguí dónde conseguí qué nuevamente las lamparitas sigo diciendo lo mismo en cualquier lugar en donde venden eh, cositas para decoración de sala o de terraza van a poder encontrar este tipo de lamparitas ya en cualquier lugar. Yo, de verdad, pues, cuando me voy a, a las diferentes tiendas, me voy a buscar así, para decorar, para alterar, como le dicen, ¿no? Ahí está. Me ven cómo estoy pintando. Voy avanzando y voy pintando. Ahí está. Pregunta, ¿cómo la sombra? las sombras? Eh, las sello con, con esta misma tinta, la sello. Y las, eh, y las troquelo después. Primero se sella y luego se troquela. Ya, las, eh, los sellos y los troqueles son de Helfert. Esto es lo que me demora. Me demora un poquito. Ya. Ahí vamos avanzando. Yo estoy haciendo más de lo que de lo que viene, de lo que voy a, a trabajar, pero para que vean que no es nada complicado. ¿Ya? Hola. Mis Hola. ¿Estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un proyectito de Navidad con mis queridas flores de Helfert. Quedan hermosas. Miren las que bonitas quedan. Son flores. Gracias. Gracias, chicas. Como les digo, estoy pintando más de lo normal pero quiero que vean qué rapidito se puede pintar. Ahora sí las levanto, miren ahí, y comienzo a hacerle un bordecito para que le dé esa sombrita ya no descargo nada. Las levanto y miren cómo cambia, dándole sobre la misma. So, dice, rápido porque eres la vaina de la <ríe> ¡Ay, qué linda la Sori! Sí, bueno, acá tengo que pintar rápido, pero como sea. Pero no saben, esto a mí me relaja muchísimo. Yo podría estar pintando mis flores todo el día y de diferentes colores. Ya les voy a enseñar ahora el tipo de flores que pinto. Acá voy a les voy a enseñar. Miren, mientras que voy pintando. Miren, miren toda la combinación de flores que podemos hacer, de, eh, de, de pinturas que podemos hacer. ¿no? Después les enseño algunas eh, tarjetitas que he hecho Hola, saludos chicas, ¿cómo están? Si ustedes no le quieren dejar esa parte blanca, entonces la pintan completamente, ¿no? Yo le quiero dejar un poquito de luz y por eso es que le he dejado esa parte blanca. ¿Ya? Pero miren cómo van cambiando ahí, ¿ven? ¿Ven? En realidad las estoy pintando todas rojas, pero se imaginan otro modelo, porque tengo un montón de modelos de flores, se imaginan Be eh, azules, moradas, son una belleza. Sí. Eh, en mi plataforma web eh, de mi academia de scrap hay aulas virtuales, talleres con diferentes flores de Helford, diferentes formas de pintar, de bolear y todo. Ustedes pueden encontrarme ahí también en mi academia de scrap pero quién es ay Gaby Gaby querida ¿cómo estás? Gabicita, de todo, de todo, de todo. De acá viene este el taller de calas, que también las flores de calas son una belleza. Recién he hecho de hortensias. Ahora les enseño, Dios quiera que termine de termine bien mi, <ríe> termine a tiempo y les enseño eh, lo que hago con estas hermosas flores de gel. Pregunta, dónde mi fanpage es mi Academia de Scrap. Uy, es que tengo varios, les cuento. Ustedes me van a encontrar en mi Academia de Scrap todo lo que es trabajo eh, de aulas virtuales. Me van a encontrar en Scrapeando y Compartiendo con mis Cari, ahí todo es gratuito, es un grupo, tienen que pedir acceso, y ahí nos reímos, nos vacilamos, hacemos terapia, según nosotras queremos este, dejar, es como si nosotros fuéramos este viciosas del scrap, entonces hacemos terapia para ver si dejamos de comprar, pero mentira, no podemos dejar de comprar, junto con mis compañeras, con Vilmita que la ven por ahí, que es mi... Mi fiel asistenta, la que me ayuda un montón, y Karina Williamson, hacemos un equipo en Scrapeando y Compartiendo con Mis Cari. Apoyamos bastante a las chicas, las nuevas emprendedoras, salen por ahí también nuevos talentos. Bueno, y luego tengo otra página que se llama Scrapeando y Compartiendo, eh, y perdón, Scrapeando con Mis Cari Oficial, y ahí es todo lo mío, ¿no? Todos los talleres que yo dicto, ¿no? Buenas tardes. Un Hola. proyectos. Sí. Ay, con Rosemary, por supuesto. Y este año íbamos a pasear y irnos más, más, a más lugares todavía. También tengo un programa, una revista, un programa con Morita. Eh, se llama Estraperas de miércoles porque salimos todos los miércoles. Y entrevistamos a varias eh, eh, profesoras o tiendas o nuevos talentos del scrap. Nos pueden seguir también en Scrapeando y Compartiendo, eh, perdón, en Scraperas de Miércoles. Tengo YouTube, Instagram, todo. y El Instagram no, los, no lo muevo mucho, pero lo demás sí. Ya, está, listo. Ahora miren aquí, ahora tengo las hojitas, ¿ya? Vamos a cerrar esto, hay que tapar bien sus eh, sus tintas, ¿ya? Voy a irme y voy a darme la vuelta por acá para que puedan... Eh, ver lo demás aquí las hojitas, ya me voy con el verde, un verde clarito primero voy a usar este de aquí vamos a usar este verde esto es lo que demora como les digo un poquito pero una vez que ustedes le agarran el le agarran el gusto olvídense, es súper relajante esto, ya ahí está, vamos a pintar vamos descargando un poquito Ahí, miren qué rapidito, en un ratito. Dice, fuera, fuera más viciosos, somos viciosas de Eso, de somos Compras. unas, claro es verdad, hemos intentado hacer terapia, pero no se puede con Karina Williamson, no se puede, somos viciosas. Ahí, ahí cuando uno entra al grupo empieza, bueno, ya tengo tres días, tres días y tantas horas sin comprar. <ríe> Tienen que entrar al grupo, somos, este, yo considero que somos muy divertidas. <ríe> Las chicas lo dicen también. Y como les digo, ayudamos, ayudamos bastante a, lo, a los nuevos emprendimientos, ¿no? Así que pidan acceso, pidan acceso al aula, al aula, perdón, al grupo. Por ahí están mis fieles... Eh, eh, mi equipo, que les va a dar acceso automáticamente ¿Los Vidalina, Vidalina es la que me, me vendió estos acrílicos para pintar pero ojo que lo pueden hacer también con eh, con sus deditos, ya rehabilitación de compras, es verdad ahí está, estoy pintando las hojitas, pero como ven no tengo mucho, o sea no es que, que quiera que las hojas estén perfectamente pintadas Así como caiga, ¿no? Ahí ven, ahí me están viendo. Hay unas más grandes y otras más chiquitas. cualquier se puede quitar así? Por supuesto. Lo que estoy usando, y no creo que no les he dicho, es opalina de 180. ¿Ya? Miren, ahora comienzo a hacer los bordes. Miren, miren. Miren ahí. ¿Ya? Ahora comienzo a hacer los bordes. Con la misma pintura. Compartan, chicas, compartan, para que entren al sorteo de este trabajito. Son selladas y troqueladas, ahí están. Es el sello y el troquel de Helfert, el que usamos. Todas pueden entrar, solamente pidan acceso. Hay unas preguntas, lógicamente que tenemos que hacer algunas preguntas para saber eh, si son escraperas, les gustan las manualidades y automáticamente ingresan. Ya, somos un grupo más o menos de, ya vamos a llegar a 4,000. Así que seguramente va a haber una sorpresa cuando lleguemos a 4,000 personas. Margarita Castro dice, bellas? Ajá, les va a encantar cuando las volé, les eche el brillo, sino que sí, demora bastante, ¿no? Pero es el relajo que uno puede... Imagínense, están así viendo tele, yo veo tele y me pongo a pintar, ya... La eh, cartulina con la que las hago, la mayoría sabe, es opalina 180. Requisito indispensable que sean divertidas y buena onda. Sí, es verdad. <risa> sí, porque compartimos un montón. Y todas tienen que compartir, todas tienen que ayudar, todas tienen que dar like, todas repostean sus... Eh, tenemos nuestros días, los días para compartir, la cachina, la cachina escrapera, eh, ventas de segunda. eso, es, Eso todo eso es en el grupo. A mí me encanta el grupo porque yo puedo, podemos hacer lo que queremos. <ríe> en cambio en la academia sí, tengo que ser más modosita, no es por nada. <ríe> porque ahí sí, este, todo va a una plataforma web, entonces ahí no se puede. Y tenemos a la regenta de la Vilmita que no me, me permite hacer nada. Pero este en Extrapeando y com Compartiendo con mis Cari sí. Ya, miren, tienen unas bolitas, no sé si, si las ven, en realidad ni se van a ver, pero yo no puedo dejar de pintarlas de color rojo, miren. Ahí están. Miren, este, estas partes es blanquitas yo las dejo especialmente porque se ven lindas. Ahí está. Se estamos pintando. Compartan, chicas, porque la única manera de que podamos eh, que nos agradezcan este tipo de tutoriales gratuitos es que nos, nos ayuden a compartir. Mientras más seamos, más comparten, pues nosotras también, eh, a nosotras también nos va bien, ¿cierto? Entonces, ayúdennos a compartir. Ah, acabo de llegar, sí. Y la que se mete a este mundo, olvídese, no vuelve a salir, ¿ah? ¿eh? A las del scrap y el mix media y todo. Entran aquí y ya no salen. Es una adicción. <risa> ya, ahí están. Miren qué vueltas quedaron. Ya las terminamos. Las terminamos. Ya no vamos a hacer más porque hay otras formas de trabajar, pero yo ya, ya, no, voy a, ya no voy a hacer más porque si no, no avanzo. ¿Ya? Ahora sí, en este momento, voy a subir mi camarita. Ahí. Vamos a, eh, a bolear. ¿Ya? Yo tengo esta almohadilla de Helfer. Ya los dije, los colores tienen que regresar al, al, a, al video para que puedan ver, ¿ya? Si yo me atraso, cada vez que me preguntan, no vamos a poder terminar, ¿ya? Las eh, rojas han sido de, de las vermilion y las verdes de leaf green, ¿ya? Miren, chicas, voy a trabajar con este, troque, este um, buril que le dicen de helfert ¿ya? Eh, necesito también mi agüita. Vamos a ver dónde está mi agua. Acá está. Listo. Voy a echar un poquito de agua así por atrás. Por atrás de todas mis flores voy a echar un poquito de agua. Un poquito nomás por atrás de las flores y de las hojas. Así en mancha lo voy a hacer ya para avanzar rapidito. Y lo único que tenemos que hacer es esto. A ver, miren ahí. Ya, ahí. ahí está el nombre del grupo, lo van a poner ahí mis, mis, mi querido equipo, Karina Williamson o este, eh, Palomita. Vente para que lo pongas aquí y lo, y lo, y lo ancles, lo fijes, porfa. favor. Ahí, un poquito me voy a acercar. Ahí está, esta es la idea. Escríbelo acá y lo anclas, lo pones fijar. Escríbelo. Ahí está, miren. Ahí voy avanzando. Solamente aprieto un poquito. El agua sirve, porque es agua lo que les acabo de enseñar. El agua sirve eh, para, para darle... Eh, el, el agua sirve para, eh, para que la cartulina no, no esté muy pesada o muy durita para trabajar. ¿Ya? Lo pueden hacer sin agua, sí, pero van a sufrir un poquito más. Nada más. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Así las vamos armando todas. ¿Sabe fijar? Sí, con... ¿sabe fijar? Aprietas ahí mismo en el, en el comentario y lo fijas. Sí, que vayan al grupo porque esa es la forma que, que, puede, que podemos compartir y luego ya se enteran de todas las demás cosas en el grupo. ¿Ya? Miren, yo simplemente hago esto. ¿Sí? Le doy la vuelta y para abajo, le empujo bien, tiene esta almohadilla que ven negrita, es bien gruesita, si ustedes lo hacen con una muy delgadita como esta, no va a poder bajar como queremos que baje, ¿lo fijaste? A ver, ponlo y yo lo fijo, a ver, yo estoy con el celular aquí, entonces voy a poder fijarla, fijar el comentario, ahí está, solo dale clic ahí al comentario, Como les digo, demora un poquito, pero quedan muy bonitas. Ahí, mis. Eh, mis las chicas del equipo están. Eh, a ver, vamos a ver si lo puedo fijar. Ah, no, no puedo fijarlo. No, no lo puedo fijar. Es que tengo. Tienes que entrar como escrepiando y compartiendo. Ya no importa. Déjalo ahí nomás, palomitas. Déjamelo ahí para ver los comentarios. Sí, yo sigo aquí. Ya, miren. Vamos avanzando. Palo, me avisas la hora, ¿ya? Si no llegara a terminar, lo termino mañana, chicas, ¿ya? Lo termino por mi, por mi grupo. Porque sí, la, realmente la, el, el proyecto sí demora, demora un poquito. La mayoría de mis compañeras no han podido terminar. De verdad, da pena porque uno se emociona viendo los proyectos, eh, pero es normal, es normal y no hay que sentirse mal porque si la que ya sa sabe cómo es, esto no es de, de un par de horas, ¿no? O hora y media, como por ejemplo tenemos cada una, ¿ya? Son las 3 y 18. 3 y 18, ya. Tengo un poquito de tiempo. Ahí, voy avanzando. Como ven, no me demoro, porque ya tengo tiempo, pero ustedes con tranquilidad lo hacen, ¿ya? No como yo, que <ríe> lo hago a la locura. Ahí está. Para eso es el agüito, para que se... Te tengo poco tiempo para Sí es poco tiempo, hora y media, en realidad yo inclusive iba a estar solamente una hora, pero Nadia ya no pudo, entonces eh, media horita cogió Lali y media horita cogí yo, pero sí es poquito el tiempo que nos dan, ¿no? Algunas han tenido dos horas, yo ya no alcancé para dos horas, hubiera querido que sean dos horas, pero miren, ya tuvimos que apoyar a una compañera y ya cada una tuvimos media horita media horita más, miren, ahora estas de aquí, igual, así, ya, pero con el más delgadito le hacen su nervadura así, y miren, ahí está, así queda, disculpen las manos, se han quedado todas manchadas, hola, buenas tardes, cómo están, cómo están chicas, buenas tardes, para que saludos, desde saludos a las compañeras de Colombia, a todas las scraperas de alma corazón y las que no son y que se quieren convertir, <ríe> quieren entrar al vicio, <ríe> al vicio, al vicio del scrap, esto es un vicio, pero es un vicio sano, ¿no? Es un vicio sano. Toda la que llega tiene que decir cuántos días le ha pasado que no ha comprado, <ríe> Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ya quedan pocas. Hola, Karina, hola. besos, chicas. Besos, besitos. Saludos para todas. Ahí está. Con el más delgadito lo jalamos así, hacemos una rayita. Y la parte de aquí la apretamos. Y esta es la idea. Ya muy bien, vamos avanzando porque tengo que troquelar eh, y tengo que hacer unas cuantas hojas más. Lo bueno es que no voy a poner pistilos porque cuando pongo pistilos es donde más me demoro. <risa> Ahora solamente voy a poner unos, eh, unas bolitas. Ya está, vamos avanzando. Ahí está, mi Cari Williamson también está apoyándome, ahí está poniendo en donde me encuentran no se encuentran porque ella también es parte del equipo del grupo ya está algunas les pongo el palito otras no les pongo pero ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer ya en realidad este, esta bolita roja ni se va a ver pero yo la quiero pintar ¿no? pero a la hora que peguemos vamos a pegar y ni se va a ver listo, ya está Ahora eh, voy a, a para que, que, se con, que combine un poquito, voy a bolear estas rojitas de acá, que estas las hice con estos troqueles, en realidad estos son troqueles chinitos que también son poncetias, ¿no? Y siempre uso, así voy viendo una, una forma de, de combinarlas con mis flores de Schelfert, estas eh, están en, en cartulina, burano, roja, también voy a echar un poquito de agua, ahí está, y las voy a bolear igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Mi, mi esposo me ve y más vale y más creadora le digo algún día desearía tener sus troqueles. ¿Sí, sí, pensar en su ¿dónde lo consigues? <risa> los troqueles, eh, los, los que les acabo de enseñar ahorita, estos de acá, son chinitos, me los pido por ahí. ¿Ya? Estos son chinitos, me los pido por ahí. Esto esto, estos cortes también van a venir en el kit, ¿ya? Ahí están. Miren cómo los armo. Estos de aquí me los pedí por Aliexpress. Y los de Helfer los tiene la señora Vidalina. Que yo sepa, la única que trae Helfer hasta ahora aquí en Perú es la señora Vidalina. Me parece que es la única. No sé, por ahí de repente hay alguien más que está, está trayendo, pero eh, yo... Cuando aprendí esto, porque lo aprendí fuera, lo aprendí en un crucero, siempre cuento cómo aprendí este, esta técnica, eh, yo llegué y le compré a la señora Vialina. Miren, también he troquelado, la, la que me conoce sabe que me encanta el, el dorado, así que he troquelado las mismas florcitas con dorado. ya. Voy a hacer lo mismo, aquí no voy a echar agua para que ustedes vean que también eh, puede, pa, pueden hacerlo sin agua pero es más durito, ¿eh? ¿ya? Pero igual, igual se troquela, se, se forma, ¿sí? Miren, ahí ya se me rompió, miren, un pedacito, pero no importa porque todo lo voy a pegar. No voy a poner, voy a echar agua, ¿ya? Ay, de nada, son bienvenidas en el grupo, descrapeando y compartiendo con mis cari. Entren porque les va a gustar, tenemos bastante actividad en el grupo. ¿Ya? Ahí está. Miren, yo a veces solamente aprieto, aprieto y le doy la vuelta y empujo para abajo. Y miren, qué bonita se arma. Pal, pal. Un favor, palomita, préndeme la silicona caliente. Ya estamos, ya estamos, estamos avanzando. Ya, ahí está. Miren, ya hice doradas, hice rojas, hice las de Helford, para que vean que pueden hacerlas tanto con troqueladas o pueden hacerlas este, selladas. Y miren, eh, ustedes, eh, no sé si conocen a papelmanía ella vende unos eh, papeles acetatos, con diseño, con una belleza, miren, una preciosidad. Entonces, he troquelado, lo mismo sí, prende. He troquelado y miren qué bonitas han quedado, ¿sí? Preciosas. Y a estas sí no les voy a echar agua, solamente la pueden hacer con un acetato, eh, perdón, acetato, un velum sin diseño, obviamente, ¿no? No hay ningún problema. Eh, y solamente le hago así, suavecito nomás para que se forme, ¿ya? Suavecito, suavecito, porque esta sí se puede romper, no le echo agua. La amiga de Arequipa sigue mejor, este, Fridita, gracias a Dios. Ahí están preguntando por una compañera de la academia que está un poquito malita. Ella es de Arequipa y hemos estado haciendo alguna una cadena de oración y están preguntando por ella. Está mejor Fridita, gracias a Dios. Ahí está, vamos a, a, a rezar mucho por nuestra querida amiga María González, quien está ahí viéndonos y eh, prende una velita o reza, ayúdennos a rezar por María González, que es una compañera de la academia, que está un poco malita, está con las defensas bajas, eh, por el mismo problema del COVID, así que por eso me preguntan las chicas por ahí. Y está, está mucho mejor, chicas. Gracias a Dios. Gracias por estar ahí con, compartiendo con nosotras. Bien, miren lo que hago con el velum. Así suavecito nomás, no le echo agua. No quiero que se malore ¿ya? Es velum, perdón. Creo que dije acetato, ¿no? Acetato no, el acetato es el durito. Este es velum. Ya, ahora sí, empezamos. Voy a subir la cámara. Permisito. Permisito, permisito, como yo les digo a veces cuando, cuando entro, a comprar así a las tiendas online y agarro y digo, permisito, permisito, ¿me prendiste acá la silicona? Sí, ya. A ver, vamos a ver. Vamos a pegar ya, chicas. Vamos a empezar a pegar porque si no, nos demoramos y, y no, no llegamos, no llegamos. Vamos a, a pegar. Yo pego con silicona caliente porque para mí es la mejor, eh, más rápido, ¿no? Avanzo rápido. A ver, voy a poner esta con esta. Dice, sus gracias. Muchas gracias. Ahí me ayudo un poquito. Ajá. Gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Voy a poner otro poquito acá. Voy a acomodar acá. ¿Ya? Uh -huh. Vamos avanzando de a poquitos, ¿ya? Luego voy a agarrar esta de aquí. Yo pinté mucho en realidad, no, no son muchas, pero vamos, vamos a ir armando, ¿ya? No voy a poner pistilos porque eso es lo que más me demora los pistilos. Quedan Mira, lindos también. Gracias, chicas. ¿Han visto qué bonito quedó el papel aquí abajo? Todo pintado. Ahí está. Sí, Papel Manía vende cartulina con... Con... Este... De, de hilo, de acetato, de velum. Miren. Dímela ahora, Palo. ese es el problema, la hora yeah. voy acomodando poniendo una por una ya saben, intercalando las hojitas necesitamos intercalar las hojas saludos desde Nazca, qué lindo saludos. miren esta rotita que me quedó rota acá vamos a colocarla también, no pasa nada vamos a ponerla aquí debajo Ya está. Ahí está, miren, vamos armando. Ahorita las ven medias sencillonas, pero ahorita van a ver. Ya vamos a ponerle los brillos y las cositas y va a quedar hermosísima. Intercalando, no se olviden de intercalar. Uh -huh. Voy a poner estas de aquí, las de Helfert. Ahí, vamos a poner una chiquita. Aquí. Ay, gracias, Carmen, muchas gracias. Desde Tumbes. Ahí está. Miren qué bonitas. Vamos armando unas tres necesitamos. En, perdón, seis. Tres para cada lado. Vamos a, vamos a hacer unas chiquitas también. 30 minutos ya, gracias. Mis compañeras tan hermosas que me ayudan. Ahí está. ¡Ay, el acetato! ¡Ay, la cari! Ya se va aquí a olvidar el acetato. Vamos a poner el acetato acá abajo. ¡Ay, qué precioso! Miren. Buenas tardes, saludos desde Venado, Puerto Santa Fe, Argentina. ¡Ay, qué lindo! A ver, chicas, miren, ahí le he puesto el acetato. Saludos, chicas. Ahí he puesto el acetato. Vamos a poner otro acetato por acá. Ay, la miscari, y está olvidando el acetato. El acetato, el velum. Yo sigo con el acetato. Ahí está, miren. El Eso velum. La... Velum, yo sigo diciendo acetato. Ay, felizmente que mis alumnas saben que yo soy una locadita. Me locaíta, locaíta, pero soy buena. Soy alocaíta, pero soy buena. <ríe> Ay, Dios mío. Tienen que entrar al grupo porque se van a vacilar con nosotros. Hasta en pijama salimos. <ríe> a ver, acá voy a poner un doradito. Ahí. Ay. María, es amigo, de, por de nada, chicas. Gracias a ustedes y gracias por compartir también. Eh, la transmisión muchas gracias por compartir la transmisión mientras más compartimos más nos hacemos conocer, ¿no es cierto? ya está yo sigo diciendo hace tanto y es velo ya, ahora sí, voy a dejar estas dos así, estas dos chiquitas solas como les digo, hice muchas ¿ya? entonces vamos a ver, voy a irme acomodando quiero esta grande acá esta chiquita por acá y esta por acá Así voy a querer. Y por el otro lado, esta aquí, esta aquí y esta aquí. ¿Ya? Estas hicimos de verdad muchas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, escarcharlas, Por supuesto que sí. ¿Con qué escarchamos? Así. Vamos a escarchar. Como saben que me gusta escarchar, voy a sacarlas de aquí. Ya. vamos a sacar esto ay, ay, se me cayó gracias, Son dos materiales diferentes, ¿no? eh, eh, estoy usando sí, dos cartulina y acetato no muy bien vamos a echarle brillito ahí está el brillo que ustedes saben que a mí siempre me gusta eh, aquí dentro tengo el eh, la goma transparente, es una goma transparente escolar normal, ¿ya? Esta la uso bastante porque tiene este pequeño piquito que me sirve para, eh, para echarle la goma, ¿ya? En este caso yo tengo este que es un tipo lip, lip, lip gloss. Lip gloss. Y voy a comenzar a pintar así un poquito, un poquito como si estuviera eh, pintando así suavecito. Y vamos a... A echarle su escarchita. Vamos a zambudir un poquito. Ahí está. Ay, qué bueno que les haya gustado mi clase. Gracias, chicas. Ahí está. Miren. Ahí queda el brillito. El brillito que tanto me gusta. Mis alumnas saben que me encanta el brillo. El dorado y el brillo. Dicen, ¿cómo se llama el brillo para la eh, Bueno, esta yo siempre uso eh, diamantina. ¿Ya? No uso escarcha porque la escarcha este es muy gruesa. ¿Ya? Me gusta la diamantina. Ahorita le voy a poner su bolita del medio y ya va a quedar, eh, va a ser el final. ¿Ya? Yo, este de acá, este brillo, sí es un Crystal Clear de Paper Use. Sorry, mi English. Eh, pero ustedes pueden usar eh, la diamantina transparente. ¿Ya? Diamantina transparente. Yo las voy bañando así. Compartan chicas, porque es la única forma que podemos llegar a la mayoría compartiendo. Eres como la Sí, la verdad que sí Soy conocida como la Miss Blin Blin Las escarchas y los brillos Me siguen Yo creo que he sido vedette en algún momento Uy, eso no puedo decir, no Sorry Por estar jugando La señora Vidalina me va a decir ¡Carina! Comportate y yo trato de comportarme siempre, pero me encanta, me encanta el brillo, me encanta, chicas. Ahorita todo explicado, me encanta la clase. Ay, si les encanta la clase tienen que entrar a la academia, para ver todo lo que hacemos, hacemos bellezas. Eh, Pregunta, ¿cómo se llama ese gel que le pone para la diamantina? No es gel, es una. Eh, miren, como esta flor es más grande, he tenido que meter mi mano nomás, caballero. Eh, no es un gel, es eh, la goma, goma escolar transparente. Ya está. Ahí está. Ya. Todo tiene brillo en los proyectos de la Miscari, ustedes ya saben. ya. Todo brilla. ¿Qué? ¿Te está hasta que se vacila, mi hija. ¿Qué está diciendo? Ay, la Vilma me va a desterrar. Ay, Dios mío, y acá hay gente internacional, por favor no podía decir eso, disculpen, ya, las hojas también, ya, las hojas también, las hojas también. Chicas, yo soy profesora de inicial, ¿ah? por si acaso, soy bien juguetona, no vayan a pensar mal de mí. Yo soy profesora de inicial de, de niños, no sé cómo le dicen en otros países, pero soy muy juguetona. La goma escolar, la que ustedes pueden buscar en, el, en, en las tiendas de en las librerías. Una goma escolar transparente. Es lo único que tienen que pedir. Goma escolar transparente. ¿Ya? Esta la venden así también. Mire, de Pilot. Yo creo que es súper internacional esa marca Pilot. Cualquier goma escolar transparente, cualquiera. Yo la tengo en este pomito. Que es súper cute, pero ustedes pueden tenerlo en donde quieran ponerlo. Ya, después se te, eh, terminan su lipstick, su brillo labial. Lo lavan bien y le echan su goma. ¿Ya? Su gomita transparente. Es goma transparente. Nada fuera de lo común. Ya, no vuelvo a decir que quiero ser vedette. Muy bien ahí está, ya estamos terminando con las flores, Esto es lo que más, porque a, a la hora de ya eh, pegarlo todo, ya no hay problema. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Son oh, las 6.38. Ay, Dios mío, ya, ahora sí, ya tengo que correr. Ya, ya, chao, chao brillo, ya no podemos más con los brillos. Bien, ahora sí. Les cuento que me compré esta maquinita que absorbe mis brillos. Como yo todo todo tengo brillos. Y es este, es lo máximo, ¿ah? ¿eh? Espérenme un ratito, voy a sacar todo el brillo. Porque si no se va a manchar. No hay gracia. Vamos a dejarlas. Es de We Are la maquinita. Una maravilla, una maravilla. Está. Ya, silencio. Ahora sí, vamos por, eh, por nuestro trabajito. Ya, ahora sí. Ay, las bolitas, mis cari, las bolitas. Ay, un poquito de silicona y una bolita doradita ahí. Chic. Ahí está, a ver. Ahí está. Ahí, ya. Un poquito acá y su bolita. acá, y su bolita, este es, le da el toque final. Uh -huh. Hola, Teresa, dice bello. Gracias. Están mis alumnas. Es que dicen bello porque son mis alumnas, y no las jalo. <ríe> ah, mis alumnas tan lindas. Ahí está. flores, flores, súper... Sí, son bonitas, son relajantes, pero sí demoran un montón trabajarlas, de verdad, demora harto. Ya, ya, creo que ya está. Vamos a dejarlas por aquí. Vamos a dejarlas por aquí. Ahora dice, un abrazo desde Ecuador. Ay, Ecuador. Cuando yo fui a Ecuador, a la otra parte de Ecuador, una belleza. Ya, ahora sí. ¿Dónde está la...? Ay, ay. Ya, yo he tenido, ya, ya se imaginan, he tenido que sacar la, la lunita, ¿no? Entonces, vamos a acomodar la luna. Ahorita no me voy a poner a entornillar, así que solamente la voy a poner así encimita Miren, ahí, ahí, lo vamos a dejarlos por acá. Ya, ahora solamente vamos a comenzar a trabajar con este... Voy a ponerle una cintita acá amarradita, ¿ya? Tengo que entornillarlo, entonces, este... Para no demorarme, voy a agarrar una. De que no se me vaya a salir. Voy a agarrarlo por acá. Ya, un minutito. Porque si no lo agarro... Ya. Ahí ya. Voy a agarrarlo acá. Se Pero se la rara idea rara es este, que lo atornille. Ya, este también. Qué dicen gracias chicas gracias he tenido que sacar la lunita y tiene tornillos así que no voy a entornillar ni atornillar nada así que voy a agarrarla ahí y después cuando termine la, el tutorial ya voy a entornillarlo todo ya miren ahí adentro está ahí adentro se quedó ya Voy a acomodarlo más bonito porque no, no siento que no me ha pegado muy bien. Ya de acá lo acomodo más bonito, pero ahorita empiezo ya a trabajar y a poner las flores. Voy acomodando primero mis flores. Una grande acá arriba y otra grande acá. A ver, quiero que me digan si se está viendo todo bien. que Este tiene los hilos del, de la silicona, por eso es que está, está que corre. Ya está. Vamos a acomodar, ya vamos a comenzar a pegar este por aquí y este por acá. Una vez que ya puse estos dos, que son mis, mis flores guías, entonces ahí ya recién voy a acomodar, ¿se acuerdan los que hemos hecho? Eh, hemos acomodado, hemos puesto el Glossy, voy a poner uno acá. Miren qué bonitos quedaron realmente, preciosos. Y tengo uno por acá, de glossy. ¿Basta? Vamos a ver, este voy a colocar acá. Ay, gracias chicas. Muchas gracias. Es corto el tiempo, pero con mucho cariño. Voy a poner este por acá. Voy a poner este acá. Ya está. A ver. Esos dos. Acá está. Vamos a poner uno acá y otro acá. Ya. Vamos a acomodarlo bonito, centrado. Ahí. Este lo voy a poner acá y este acá. Así. ¿Ya? Eh, voy a colocarle estos... Eh, no sé a dónde se quedaron mis cintas. Cuando uno trabaja acá. Mis cintas... Ah, mis dots transparentes. Me gusta usar estos dots transparentes. Entonces voy a comenzar a colocar mis dots transparentes. Ahí, ¿lo ven? Estos dos transparentes, vamos a colocarlos. ¿Qué colección es? es de Daika? Es la colección de Daika, ¿ya? Pero han visto que solamente se usa un pedacito de la colección, ¿no? Un pedacito se usa. A ver, antes de seguir poniendo las flores, vamos a acomodarlo. Sí, se ve perfecto, lindo trabajo, lindas flores, está muy bonito gracias chicas muchas gracias ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir que eso es lo que nos ayuda a nosotras que ustedes compartan para que más chicas puedan ver nuestros trabajos lo que hacemos este es nuestro trabajo ¿no? nuestro trabajo y nuestra pasión ¿Quién no quiere trabajar en su pasión todos no a mí me encanta porque yo trabajo en esto y es mi mundo mi vida y en esta época de cuarentena quién eh, quién no puede este quién se desestresa los, los que más nos desestresamos es haciendo manualidades definitivamente y ya está yo como, como les digo estoy poniendo unos dots transparentes si sí, es daika feliz navidad muy bien, hagan sus flores, chicas. Ahí está, miren qué bonito va quedando. Ahora sí sigo acomodando mis flores. Ahora sí ya puedo acomodar mis flores con tranquilidad, ¿no? Ya, ahí pongo otra. Ay, qué linda. Qué linda, gracias. A ver, a ver, a ver, voy a poner este por acá, nos falta una. Gracias, chicas. Muchas gracias. Ahí. Ya, ahí. Unas chiquitas, recuerden que siempre tienen que haber chiquitas. Vamos a poner unas chiquitas por acá. Me van a decir, mis, te faltan tus hojas. No, las hojas son al final. Al final yo coloco todas mis hojas. Así que no se preocupen que no me estoy equivocando. O no me estoy olvidando. Ahí. Vamos a poner otra por acá. Súper bella mi salud desde México. Oh, desde México. A ver, a ver, a ver. Ya, ya no quiero poner más. Ahí nomás las vamos a dejar. Ay, sí están viendo, ¿no, chicas? Ya. Aquí voy a colocar este de acá que dice Feliz Navidad. Lo voy a colocar de una vez. Yo lo he puesto en un cartoncito, pero ya no me va a dar tiempo para ponerle un cartoncito, así que lo voy a dejar ahí. Dice Feliz Navidad. Y ahora sí vamos a comenzar a colocar las hojitas, ¿ya? Las hojas siempre se ponen al final, siempre. ¿Ok? Ahora sí, ¿dónde pongo la silicona? Aquí, en la bolita roja. ¿Se acuerdan? Y comenzamos a colocar. A ponerlas todas en la bolita roja. Chicas, disculpen si no se ve. A ver, lo acomodo. Me dicen si se ve, si no se ve. Sí se ve, ¿no? Ya. En la bolita, ahí coloco, levanto la florcita y lo acomodo. ¿Ya? Ahí las leo. Hermosas tus flores me encantan. Gracias, chicas. Sí, sí, qué sí, hermosura. tus flores, me encantan. Gracias. Dice, está, quemado, está, quedando bello. está quedando bello, ¿no? Y Vilma dice que falta 12. Mil. Ay, Dios mío. la Vilma, ¿por qué me estresó la Vilma? Por favor ya, ya va, ya va, ya va, ya termino, estoy terminando, estoy terminando, tranquila, tranquila, ya, yo, a mí me gusta esto sin estrés, porque si no, si me estreso, Dios mío, me vuelvo loca. Miren cómo voy, voy acomodando, ahí, por eso las, oh, las flores son al final. ¿Ya? Me provoca, ¿saben qué? Poner una. Ya después voy a poner una acá. Me parece que me queda una por acá. Me falta una por acá. Sí, claro, esta. Dicen bello. Hermoso trabajo. Gracias, chicas. ¿Perdón? Sus flores lo no máximo. <ríe> Gracias. Ay, mi Ruti. Esa es una alumna, ¿ven? Es, es, ahí están mis alumnas pues por eso me están tirando tantas flores <ríe> son mis alumnas Muy lindo, gracias chicas ya, miren yo la podría dejar así si quisiera, son todas verdecitas, aquí por ejemplo he hecho una combinación diferente con las hojas verdes, no sé si lo ven ¿ven? ¿sí? Entonces, aquí va a depender de cómo lo quieren, ¿no? Si solamente quieren que se vea muy verdecito, muy, muy navideño, o quieren ponerle un poquito más eh, de color, por ejemplo, estas eh, hojas que he troquelado en, eh, en cartulina espejo, todas las hojas las hago al final, ¿ya? Todas al final. Y las voy metiendo, así. ¿Ven? Van entrando así. Así me dicen, pues, chicas, la reina de las flores. Así me fastidian las chicas. Pero a mí me gusta que me digan la reina de las flores. Porque me encantan las flores. Me encantan. Gracias, soy Colombia, me encanta todo lo que haces. Gracias. Miren, también he troquelado unas color vainilla. Tío, tenemos que hacerlo un trabajo así en la academia. Ah, claro, para Navidad, ¿no? Claro, para Navidad. De todas maneras, para Navidad tenemos que hacer una decoración así linda en la Academia. Yo me comprometo a hacerlo ya, chicas. Muy bien. Yo tengo hojas troqueladas de diferentes colores de verde. Gracias chicas, me emocionan hasta las lágrimas. No, ni me digan, porque últimamente ando bien llorona, voy a llorar. Ya no me digan más. Liz dice, hermosísimo, tenía que las cosas. Liz, ¿no? Es otra chica de la academia, te apuesto. Te apuesto. Te apuesto. Ay, es que yo les dije antes de entrar, chicas, entren, entren, para que se ganen. Porque como voy a sortear esta, entonces, quiero que se ganen. Este en cualquier tienda de scrap, en cualquiera. Hay un millón de tiendas acá. Es de Perú, dependiendo de dónde es. Miren, ya voy a comenzar a poner verde. Este verde oscuro, y miren, ya comienza a cambiar, ¿no? Eso siempre y cuando ustedes lo quieran, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? Pero yo sigo poniendo follaje. No sé si lo ven ahí. Y si ya me parece muy grande, achico, lo corto y sigo poniendo mi follaje. ¿Ven? Son de la academia, ¿cierto? Pues, por eso están tirándome este bombas. Es me, me encanta. ¿Cómo se para el sorteo? Tienen que ser parte de mi academia de scrap, tienen que ser parte de todas mis, eh, toda mis redes, ¿ya? Tienen que ser parte de todas mis redes que las chicas han estado posteando ahí. Y, pos, y este repostear, y mañana estoy haciendo el sorteo. ¿Cuánto tiempo tengo, Pablo? Uh, no sé, pero son las 3 y 53. <suspiro> oh, Ya, me voy. Ay, pero sí casi he terminado, chicas. Casi he terminado. Yo sigo poniéndole más y más hojitas. ¿Ya? Más hojitas en más hermosas. Me pueden encontrar en mi academia de scrap, chicas. Me pueden encontrar en scrapeando y compartiendo con mis cari. ¿Ya? Voy a sortear este de aquí. O no sé si este o el otro. Les voy a enseñar cómo prende, ¿ya? Ya, ya no voy a seguir poniendo más, porque ya tengo que irme. Ah, aquí le hice algunas cositas más, pero realmente prefiero ya lavar. A ver, voy a ver si puedo poner la luz. No, no puedo poner la luz. Espérenme un minutito, ¿ya? Voy a poner la lucecita. Ahí. miren, miren qué bonita, ahí está, esta es la que hemos hecho con ustedes y mi modelito, mi otro modelito es esta de acá, voy a enchufarla, ahí está y además le he puesto estas luces, a ver, vamos a ponerle, ahí está, miren, no sé si las logran ver. Ahí está. Muy bien, muchas gracias a todas. He querido terminar lo más pronto posible. Eh, espero que les haya gustado. Eh, la lamparita viene con esta conexión, pero si no quieren usar la conexión, eh, también le pueden poner pilita, ¿no? Como les digo, esta eh, va a ser un proyecto de un proyecto que voy a dictar, pero mucho más adelante. Eh, mejor dicho, más pegado a Navidad, ¿no? Espero que les haya gustado. Ahí están los dos. Ya, Aquí yo le puse un moñito. Aquí lo decoré. Miren, tengo algunas flores que me faltó poner. Ay, ah, estas también. Miren, estas bolitas también las he colocado por acá. Yo las voy a super colocar así. Así. Bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ay, Dios mío. Ya. Vamos colocando estas de acá que son hermosas. Ya, vamos a poner. Qué bueno, chicas, que les gustó. Miren, tengo unas doraditas también. Entonces también vamos a colocar. A ver si me permite el tiempo. El tiempo, el tiempo. Estas bolitas que se ven tan bonitas. Ya. Aquí le vamos a poner una florcita y más hojitas. Ahí. Esta sí es una flor... Eh, ya que he comprado, no es de Helford. Además, le puse unos unas este, estrellitas acá, que son estas de aquí, que las coloco con. A ver, todavía tengo tiempo, creo. Oh, ya no, ya. Listo, acá me quedo. Pueden poner algunas lente lentejuelitas, unas minis. Eh, eh, miren, unas preciosidades. Ya, entonces, este, hasta, miren, salió diferente, ¿no? Porque le puse más verde aquí, más verde limón, pero miren qué bonita quedó. Eh, ya saben, me encuentran en mi academia de scrap, en Scrapeando y Compartiendo con mis Cari. Voy a hacer un, eh, voy a hacer un sorteito mañana por mi página, así que las espero por ahí, ¿ya? Ay, mis, quería enseñarles. Algunas de las tarjetas que preparo con Helfert, con las tarjetas, las flores. Miren estas tarjetitas que preparo con estas flores tan hermosas. Ahí están. Ahí les quería enseñar antes de irme. Ya. Miren qué bonitas quedan. Todas estas las he dictado alguna vez en, en las ferias, junto con la señora Vidalina. Ahí está. Helfert tiene infinidad de flores son preciosas, miren, todas pintadas eh, diferente, boleadas diferente. y esta eh, fue mi última eh, flor, las famosas hortensias, esta es una de las últimas eh, eh, trabajos que hice, muy bien, ahora sí, traté de hacerlo todo chicas, muchas gracias, las espero por mi academia scrap o por el grupo eh, un besito, las dejo con la señora Vidalina, ¿cómo que no? La señora Vidalina eh, de Lápiz de Papel, quien nos, eh, nos invitó a este maravilloso evento. Así que las dejo con ella, un besito muy grande y nos vemos. Bye, bye. A ver...